Para culminar el módulo de análisis de los circuitos mediante series de Fourier, vamos a ver el tema 3 que corresponde a la potencia activa, reactiva y aparente en sistemas no sinusoidales. Comencemos. Los circuitos de electrónica de potencia tienen normalmente tensiones y o corrientes que son simétricas pero no son sinusoidales. En el caso general se puede extrapolar los conceptos de potencia aparente y reactiva utilizados para formas de ondas sinusoidales. Uno de los errores más comunes es calcular la potencia activa promedio de los circuitos con onda distorsionada mediante la fórmula P igual a S por el coseno de φ haciendo el error de que el factor de potencia es correspondiente al coseno del ángulo entre la tensión y la corriente. Eso es únicamente válido si el sistema es puramente sinusoidal. Entonces, para este caso vamos a tomar dos formas de onda distorsionadas, tanto de tensión como de corriente. Van a tener valor medio y van a tener contenido armónico, tanto la tensión como la corriente. O sea, la tensión la vamos a describir como b 0 más un contenido armónico y la corriente como una corriente media más un contenido armónico. Entonces, si calculamos la potencia a partir de su definición, que no es más que el valor medio de la potencia instantánea, es decir, de la tensión por la corriente, es lo que tenemos desarrollado en la expresión 28 y calculamos el valor medio, vamos a encontrar después de varias simplificaciones matemáticas que la potencia activa promedio corresponde a la potencia en corriente continua, es decir, B0 por I0, más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de las armónicas de tensión y corriente de la misma frecuencia, es decir, de su n por I su n sobre 2, que corresponde a los valores efectivos de la armónica n de tensión y de corriente, por el coseno del ángulo entre la tensión de la armónica n y la corriente de la armónica n. Fíjense que los términos en la expresión 29, tanto para la tensión como la para la corriente, son n, es decir, solamente existe potencia si tengo tensión y corriente en las mismas armónicas. Entonces podemos calcular la potencia aparente con la definición clásica que se ha utilizado hasta ahora como el producto de la tensión efectiva por la corriente efectiva. En el caso monofásico, en el caso trifásico, recuerden que es raíz de 3 de la tensión línea línea por la corriente de línea. Y eso es igual a la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. El factor de potencia, de acuerdo a la definición formal de factor de potencia, es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces lo podemos calcular de acuerdo a la expresión 29 y 30, como la potencia en continua más la sumatoria, de la potencia producida por cada armónica donde exista tensión y corriente sobre la potencia aparente. En el caso particular de los sistemas de potencia, es muy común que la tensión sea netamente de fundamental y la corriente sea la única que posee distorsión. Es decir, es el concepto de carga no lineal. Una carga no lineal es aquella que alimentada con una corriente sinusoidal produce una corriente distorsionada. En este caso, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el único término o la única armónica que produce potencia es la fundamental, porque solamente tengo componente fundamental de tensión. Es decir, la potencia activa promedio es el producto del valor efectivo de tensión de fundamental por el valor efectivo de corriente fundamental por el coseno del ángulo entre la tensión y la, cor y la componente fundamental de la corriente. Es decir, BRMS fundamental por IRMS fundamental por el ángulo entre la tensión fundamental y la corriente fundamental. Entonces, si calculamos el factor de potencia, Vemos rápidamente en la ecuación 39 que el factor de potencia en este caso es función del ángulo, del coseno del ángulo entre la tensión y corriente de las componentes fundamentales y el cociente entre la corriente fundamental y la corriente efectiva total. Definamos el factor de potencia de fundamental como el coseno del ángulo entre la tensión y las componentes de tensión fundamental y de corriente. Entonces, de esa manera, yo puedo calcular la potencia aparente fundamental como la expresión 37, donde yo puedo calcular los términos en P y en Q. La potencia aparente fundamental es simplemente BRMS fundamental por IRMS fundamental. Si multiplicamos por coseno vamos a tener el término de potencia fundamental y si multiplicamos por el seno de la diferencia angular entre la tensión y la corriente fundamental vamos a tener el término reactivo. En la expresión 37 vemos que P1 corresponde justamente a la expresión 33 que es la potencia aparente, la potencia, perdón, activa promedio del circuito. Entonces podemos definir el factor de potencia en función del factor de potencia de fundamental a través de la ecuación 38. Vamos a definir el factor de desplazamiento del factor de potencia como el factor de potencia fundamental. Entonces en ese caso el factor de potencia es el factor de desplazamiento del factor de potencia multiplicado por IRMS de fundamental sobre IRMS fundamental total. Eso me permite definir el concepto de distorsión. El concepto de distorsión cada día se está utilizando menos, pues se está hablando más de potencia activa y reactiva instantánea. La distorsión es toda la potencia que se produce en el circuito que no corresponde al término de fundamental. En el estudio de la teoría electromagnética, la distorsión no es más que Potencia reactiva es potencia de intercambio de energía entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces vamos a tener que la distorsión se calcula como la tensión efectiva de fundamental por la raíz cuadrada de la sumatoria de, de las componentes RMS armónicas al cuadrado desde la armónica 2 hasta infinito. Una forma más fácil de calcular la distorsión es la que aparece en la ecuación 42, que es utilizar el teorema de Pitágoras en tres dimensiones, en donde la potencia aparente es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de la potencia activa de fundamental, la potencia reactiva de fundamental y de la distorsión. Es decir, la potencia aparente total es la raíz cuadrada de la potencia aparente de fundamental al cuadrado más la distorsión al cuadrado. De esta manera se puede calcular fácilmente la potencia de distorsión de un, de un sistema. La potencia de distorsión se utilizaba antiguamente para el diseño o sobre diseño de los equipos eléctricos para considerar el contenido armónico introducido por las corrientes al ser no lineales. Un ejemplo de aplicación, vamos a ver la aplicación de la serie de Fourier en una forma de onda cuadrada. Una forma de onda descrita en el semiciclo positivo por B y en el semiciclo negativo por menos B. Aquí tenemos la representación en verde, la onda original. En rojo tenemos lo que sería la componente de primera armónica, que está en fase con la onda real. Si hacemos la descomposición en series de Fourier, vamos a obtener que a medida de que vamos aumentando la frecuencia, la amplitud de la armónica va disminuyendo. En expresión 44, vemos el cálculo analítico de la serie de Fourier, en donde x de t es la sumatoria para los n impares de 4b, que es la magnitud de la onda original, sobre np. Seno de 2pi n sobre t en dt. Si analizamos la onda, esta onda tiene simetría impar. Los únicos términos que sobreviven son los términos b n. Por eso es que la serie de Fourier únicamente está representada por los términos seno. A medida de que va aumentando la frecuencia, la magnitud va decayendo en el mismo orden armónico. En la figura podemos ver la reconstrucción de la onda a medida que vamos tomando la el número de componentes armónicas, donde la 1 es la fundamental, la 2 la segunda armónica, tercera, quinta, en este caso no solo existen las impares, estamos hablando de fundamental, tercera, quinta, séptima, novena y onceavo. En esta gráfica vemos una reconstrucción 3D, a medida que vamos aumentando el contenido armónico, vemos como la forma de onda va apareciéndose más a la onda original. Para lograr el declive de la función, puesto que hay en, en puntos de inflexión donde cambia la onda de, menos, de B a menos B, es decir, los puntos de corte, debemos considerar al menos 100 armónicas para poder tener una muy buena representación de ese declive, puesto que tenemos discontinuidades, tenemos dos discontinuidades en la función en cero y en t medios. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo a medida que vamos creciendo el orden armónico, la forma de onda se va reproduciendo cada vez mejor. Como dijimos anteriormente, se requieren al menos 100 armónicas para tener una buena representación. Con esto, damos por concluido el módulo de análisis de circuito mediante series de Fourier. En este módulo vimos la descripción de la serie de Fourier, en forma binómica, en forma compleja, cómo utilizar la transformada rápida de Fourier para describir una serie de Fourier. Vimos las funciones de mérito de conversión de energía tanto en AC como en DC, el THD y el factor de rizado. Vimos cómo extender los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente para circuitos alimentados con forma de onda, no sino su y vimos un ejemplo de cómo hacer la descomposición en series de Fourier de una onda cuadrada. Los invito a continuar con los próximos módulos. Muchas gracias por su atención.